Revisamos información de la Alcaldía de la Parreville, enfrenta 40 procesos en el Ministerio Público de los cuales cuatro fueron los más cuestionados, se los mostramos a continuación. Eh, hay denuncias hasta de falsedad ideológica, si sí, el alcalde está asumido casi en 40 procesos al margen de los que eh, le han interpuesto eh, parlamentarias del movimiento socialismo, ¿no? sobre estos tres casos eh, sonados y hechos públicos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 cuatro meses de la denuncia que presentó la concejal Chacón contra Signani, eh, pero este tipo de manipulaciones, este tipo de chicanas eh, impiden que la Comisión de Ética pueda investigar